Estamos, entonces Bueno, el día de hoy hemos querido brindar este, esta temática que, que tiene que ver con lo que es el desarrollo de un set. y de nivel profesional, o sea, eh, hay muchas como interrogantes que a veces surgen de diferentes personas que han querido como ordenar su música, hasta personas que han querido llegar con esa música a un lugar y poder enfrentarse a un público. Y eso y son esas aristas las que a veces muchas personas no, no tienen seguridad de cómo la están eh, enfrentando y que finalmente puedan trabajar ampliamente con todo lo que tiene que ver eh, en el sentido de, de la música, el arte, la musicalización y todo lo que todos los pormenores. Vamos hmm. entonces a ir dando entendimiento a esto y me gustaría también recibir parte de información de ustedes, siempre lo hacemos, que a través del chat del mismo Zoom ustedes me puedan dar su nombre y su experiencia. La hemos recopilado anteriormente esta información a través de un formulario que se le envió a la mayoría de ustedes, pero me gusta ahí que ustedes también puedan compartirlo ya y así también las otras personas van entendiendo de dónde vienen, qué música les gusta y también si han tenido algún tipo de experiencia afín con este arte. Así que vamos recibiendo esas respuestas por el chat para irlas también leyendo y recopilando. Ahí tenemos a Matías Egón, que también es un, un alumno nuestro. Eh, Matías de Rancagua, está ahí presente. Muy bien. Rancagua tenemos, me acordaba un chico de Rancagua que estuve viendo uno de sus videos, que era eh, de apellido La Fert. Eh, quien ganó un, un campeonato nuestro que hicimos, un DJ Contest, en el cual él fue a tocar a, a Ultra, al Roto Ultra. Tocó en el mismo escenario con Martin Garrix, ahí vamos a hablar también de, de algunos pormenores de, de, ese, de ese evento en particular. Pero ha sido interesante como el traspaso de, de, de, de, de información que nosotros le hemos dado a nuestros alumnos y cómo se han podido ellos también posicionar dentro de festivales así de grandes. Eh, Pamela Lutz, también ahí de Atacama, Copiapó, también una alumna nuestra. José Muñoz, desde Rancagua también, excelente. Eh, acá hay una persona que dice que no se escucha, tiene que activar su, su, su sonido en su Zoom. María José Sepúlveda de Santiago, de amateur, por eso estoy eh, motivado por aprender, motivada por aprender, excelente. También de Rancagua, mira, han indicado ya tres personas de Rancagua. Eh, Álvaro, tampoco escucha. Álvaro, act, eh, activa tu, tu micrófono, o sea, tus parlantes de tu computador para que puedas escucharnos. Eh, desde Santiago Puente Alto, Tisel, debe ser su nombre, su vaca. Santiago también presente, música electrónica. Buenísimo. Eh, Podemos ahí también hacer esa recopilación de datos de ustedes, que también nos llamó bastante la atención porque eran eh, personas que ya tienen algunos equipamientos, por, por lo que veíamos. Y desde ahí podíamos también ir trabajando. Eh, importante también darle contexto a ustedes, porque como son parte de una clínica, y la clínica tiene como finalidad plantear un tema y ver cuáles son las problemáticas que han surgido en el tiempo. Ahora las, las problemáticas pueden ser muy amplias y eso lo vamos a tratar de ir abordando en esta, en esta clínica. Vamos a ver acá algunas de las Preguntas que hicieron a través del formulario, que son las que vamos a abarcar hoy, y donde vamos a basar también esta clínica. Eh, una de las primeras preguntas fue, como necesito tener algunos tips acerca de cómo crear una secuencia de tracks, una lista, para iniciar, desarrollar y poner fin a una sesión. Excelente pregunta y eso la vamos a tomar en consideración para esta clínica. Y como clínica es, vamos a solucionar esa problemática que tiene nuestro, nuestro asistente. Eh, hay otra pregunta que también se, se daba o un cuestionamiento, ¿cómo recomendarías eh, mantener el estilo durante todo el set? También una muy buena pregunta porque es una de las cosas más difíciles y eso también lo vamos a tratar de, de resolver hoy. Eh, acá hay otra persona que le cuesta encontrar temas que me gusten y a la vez que sean armónicos entre ellos. También vamos a poder trabajarlo a través de esta clínica. Otra persona que decía que quería aprender y cómo hacer un set que sea armónico. Eh, ¿Tips a la hora de elegir un track? ¿La transición de los bajos? recomendaría ¿Recomendaciones para comenzar y terminar? ¿Quiero hacer un tema? ¿Se crea a través del tema de la mezcla? Sí, se está creando ciertas cosas. No es un tema final, pero se está componiendo algo interesante. Así que esa, esa pregunta también la vamos a ir respondiendo. ¿Criterio para seleccionar un tema en un set? ¿Cómo terminar un set? Hay varias cositas que están interesantes. Eh, selección de track para un set... Armonía en el set, Mixing Key, también es una, una buena alternativa. Eh, desde la experiencia cómo se hace un set, quiero organizar mejor mi música. Me ha costado bastante lograr que los sets tengan continuidad, algo que, que, que cuesta, tiene un esfuerzo detrás. Y bueno, canciones otras que suelen bien para en, en monitores, pero diferentes en parlantes activos. Ah, canciones que suenan bien en los monitores, pero muy diferentes en los parlantes activos. También podemos abordar ese tema técnico, que es algo interesante también de, de irlo trabajando. Bueno, para que vayamos ya partiendo, vamos a hacer eh, eh, una pequeña presentación de lo que son los términos enfocados a este tema de un DJ set profesional, como lo tenemos acá, y que vayamos en conjunto delineando lo que va a ser esta, esta clínica. Entonces, para eso... Me voy a ir acá y vamos a ir pasando algunas diapositivas. Eh, siempre hay una pregunta dentro de nuestra academia eh, en la cual mostramos a muchos artistas, independientes de, de lo pequeño que se ven, son bastantes, pero son los más reconocidos dentro de la escena, y dentro de eso siempre nos hacemos la, el cuestionamiento. ¿Quiénes realmente están actuando o quiénes realmente están eh, ejecutando un DJ set que sea renovado cada vez que tocan? Y son muy pocos, eso tenemos que saberlo. Ojalá fuesen más, más personas que están motivadas por hacer el trabajo eh, arduo que conlleva preparar un set. Entonces cuando nosotros vemos las grandes figuras internacionales, muchas veces están tocando el mismo set que tocaron eh, en otros lados, en otros escenarios, o en otras transmisiones inclusive. ¿Ya? Eh, es por eso que hay que entender bien que la figura del DJ principalmente se, se valida y se valora cuando está haciendo todo el ejercicio que el DJ debiese plasmar en cada sesión. Luego de eso surge esta pregunta, que también se la hacemos a todos los alumnos, y la profundizamos bastante en varias oportunidades, eh, es ¿qué son los DJs? Y ahí hay personas que no entienden realmente cuál es el significado de ser un DJ. DJ es un apasionado por la música y como apasionado es, tiene que invertir bastante tiempo y por eso el quehacer de los DJs es esa inversión de tiempo en función de la música, la técnica y el performance. Teniendo ese marco, ya podemos entender que un DJ, es alguien que está preparado, no una persona que está eh, improvisando, ni mucho menos está haciendo las cosas sin rigor, sin, sin una parte profesional. Luego de eso, pues, siempre vamos viendo nosotros como en, la, en la academia cuáles son los diferentes tipos, los DJs de radio, los DJs de móviles, los DJs de club, los DJs de festivales. Y el desarrollo de ello ha sido bien particular. O sea, un DJ de radio que solamente ponía música y esperaba que eso fuese eh, algo de buena calidad y que llamara la atención de las personas, no tenía ningún feedback. O sea, ejecutaba, transmitía y sería. Ya luego, a través de, del salto que hubo del DJ de radio hacia la parte de, de, de móvil, de que se trasladara los eventos, ya tenía un feedback directo de las personas. Y ahí podía ya entender si su set... O de música o su DJ set, eh, surgía un efecto frente a ese público. Pero era bien acotado porque el, en los primeros años, en los años 50, cuando se empezó a desarrollar el DJ móvil, claro, las personas no iban directamente a bailar. El DJ básicamente amenizaba, musicalizaba. Con la llegada de los DJs de, de clubes, ya esto se fortaleció ampliamente y el DJ de club tuvo que reinventar lo que era la ejecución, lo que era la musicalización. En esa reinvención fue Francis Grasso, la persona puntual, la persona más importante, porque es quien diseña las técnicas de mezcla. Y para mezclar bien, él tuvo que pasar por muchos pormenores, o sea, no era fácil para él Tomar un disco de vinilo, que en ese tiempo duraban dos minutos con trece segundos, el, el declaraciones de, que hizo él a una de su ultima, en una de sus últimas entrevistas, fue lo que él consideraba, o sea, era bastante más difícil que lo que hoy en día uno tiene al alcance. El track de seis, siete minutos, ocho minutos, inclusive más, los podemos ah, no sé, adquirir y los podemos tener disponibles. En ese tiempo, él no sé, disponía de cierta música y de esa música él tenía que hacer maravillas. Pero así, con esfuerzo y esmero, él logró crear las técnicas. Y esas son las mismas técnicas que los DJs reales aplican en cada uno de sus sets. Y cada una de esas técnicas se, val se valían a través de lo que es el concepto de ser un real DJ. Porque un real DJ tiene que hacer el trabajo, tiene que invertir tiempo y tiene que hacer las cosas bien. Luego, David Mancuso estableció lo que eran los principales parámetros de lo que es el audio. Y ahí lo que nos refería a una persona de que por qué suena bien en un monitor tal vez y no en un, en un parlante activo o hay diferencias, es porque claramente un monitor de estudio es plano y puede tener mejor rango de frecuencias y ese rango de frecuencias fue donde Dave Mancuso eh, se enfocó, creó el sistema de subbajos, de refuerzo de agudos, entonces cuando las personas iban a las sesiones que preparaba Dave Mancuso, eh, el, el exper la experiencia que se lograba con estas personas en cuanto a lo musical y al, y al sistema de audio que él tenía, eh, era tremenda. Y así las personas también se encantaban con la música. Era una persona muy, muy entendida en, ese, en esos ámbitos y también le gustaba mucho disfrutar de la misma música. Para esa época y en ese lugar donde él lo preparaba, que era su propio departamento, no existían otras cosas que... Música y jugo de fruta. Con eso les puedo decir que el marco de desarrollo musical era más cultural que de la entretención de, de la fiesta. Era netamente escuchar la música como debe ser. Los principales clubes a nivel mundial han, se han basado en el trabajo del DJ. Un DJ que haga una buena sesión, no un DJ que haga una mala sesión, sino el público se va, el público no se sienta a gusto. Eh, y así también los festivales se fueron fortaleciendo con personas que viajaban por el mundo y que podían dar un tremendo impacto en multitudes de personas. No necesariamente con una buena música, una música más culta, sino que con una música que era más pop. ¿ya? Eso es lo que uno ve en los festivales y hay que entenderlo de esa manera. O sea, no son malos los festivales, al contrario, han logrado que muchas personas por lo menos se hayan involucrado a nivel musical con... Otras variantes de música, inclusive, que no conocían y que a poco vayan eh, profundizando. La mayoría de las personas que partieron en festivales de música EDM se han podido pasar a, a el Future House como un primer punto, un primer puerto después del EDM, la música House o inclusive la música Tecno de diferentes tendencias y variaciones. Pero le debemos también ese progreso a los mismos festivales que atrayeron la atención de muchas personas. Ahora... ¿Cuántas personas dentro de un festival se cuestionaba qué estaba escuchando, cómo desarrollaba el DJ, el set del DJ, o qué lo era la música en sí y cómo se ordenaba? Muy pocas. o sea, Y eso es, es un problema, porque si existe cultura, las personas exigen más. Entonces al día de hoy que ustedes están acá conectados conmigo, de alguna forma están pidiendo saber más. Y el saber es un, de, un derecho de las personas y también un deber de quien lo quiere eh, entregar. Los festivales no se encargan de eso. Los festivales solamente van hacia las masas de personas y algo que, que es así. Nosotros hemos participado prácticamente de todos los festivales de una, desde una perspectiva distinta. Más allá de, de querer que la gente baile, queremos que la gente interactúe con nosotros, brindamos espacio, generamos interacción, tratamos de generar cultura, entregamos información de los estilos musicales, damos como énfasis a que las personas... Eh, cultiven su estilo propio y que el día de mañana ojalá nos encuentren en otra situación y que podamos compartir de forma más profunda. Eso como marco, para que ustedes lo vayan entendiendo. Ahora, cuando ya nos metemos a lo que nos convoca hoy, que es lo que es la preparación de un DJ set y cómo lo debo hacer, hay que ir dándole entendimiento a este tipo de ámbitos. ¿ya? Y este tipo de ámbitos tiene que ver con algunas facetas, que voy a, acá a compartir pantalla para que ustedes también lo vayan viendo. Ahí pueden haciendo... Cambio inclusive, si quieren, entre la cámara y mi pantalla eh, y que vayamos todos como trabajando en conjunto. Eh, si van viendo acá, bueno, el trabajo principal es la música. ¿Y qué es la música? Bueno, es el arte de la organización de los sonidos y silencios de forma armónica. O sea, ¿qué tiene que ver eh, los sonidos y los silencios? Es todo lo que nosotros podemos escuchar. Si nosotros no tenemos la capacidad de involucrarnos con los sonidos y también con los espacios de silencio que existen entre uno y otro, eh, no hablamos de música. Hablamos de ruido, hablamos de cosas que son desagradables, hablamos de cosas que no nos acompañan. Si estamos acostumbrados al silencio, tal vez el silencio en nuestra música y ¿por qué no? También la podemos disfrutar y nosotros creamos nuestra música en nuestras cabezas. Ahora, las características principales de la música que están basadas en el tempo, el ritmo, la altura, la sonoridad, y el efecto psicoanímico, tanto estados de ánimos como lo que son las emociones, son puntos muy críticos. O sea, hay personas que a veces desconocen este tipo de, de ámbitos y al desconocerlos eh, quedan fuera de lo que la música es. O sea, quieren involucrarse con la música, quieren hacer un buen set, pero realmente no están entendiendo que la música son vibraciones que se transmiten entre tu monitor de estudio o tu parlante activo y tu persona a través de un medio. Y es ese medio también que está siendo afectado por la música. Hay personas que solamente buscan y tocan hits, pero sin siquiera sentirse animado por, ese, por esa música que está detrás. Entonces, eh, en este ámbito, es un, que es uno de los principales pilares que la academia va desarrollando, porque dentro de la academia si una persona no se desarrolla musicalmente, es muy difícil que técnicamente pueda tener un grado de expertise mayor. o sea si la música que la persona está ejecutando para hacer una práctica de DJ no es de su total gusto, es muy, muy complejo que pueda agarrar una buena técnica, ya que no se logra conectar directamente con lo que la música es. Si la música es orden, nosotros también requerimos orden al momento de empezar a armar. ¿Armar qué? Nuestro propio DJ set, por ejemplo, que sería dentro de un marco eh, más macro, más amplio, Igual que un, que un track. Si un track dentro del mismo tiene todo un, un trasfondo de estructura, esa misma estructura debiese poder replicarse en un marco mayor eh, donde todos nuestros tracks terminan siendo un gran track. Y esa es la faceta del DJ. O sea, poder crear experiencias que son más amplias que un solo track de manera continua dentro de lo que es el desarrollo de, de un evento o el desarrollo del mismo o propio DJ set, básicamente. Entonces acá surge esto otro que es que está enfocado a lo que es el DJ y el arte de la musicalización. Les vuelvo a compartir la pantalla, un segundo. Ustedes también vayan ahí tomando consideraciones de esto porque son importantes cosas que tenemos que ir trabajando. Aquí hay una, una premisa, una pregunta. ¿Qué se requiere para esto? Para meter nosotros en el ámbito del y el arte y la musicalización. Bueno, muchas cosas, claramente. O sea, pilares bien desarrollados, que es lo que estábamos refiriéndonos recién. Tanto musicalmente hablando, técnicamente hablando, y también al nivel del performance, que sería la forma como tú ejecutas todas las acciones, basándote en tus recursos también musicales y técnicos. Para esto se necesitan estándares de desarrollo de alta eficiencia y calidad. Eficiencia en el tema del tiempo. Un track hoy en día dura más tiempo que, que los que usaba Francis Grasso. O sea, cuatro veces más, sí, tres veces más en promedio. Eh, pero en sí tenemos que ser muy eficientes porque no, no podemos perder el tiempo. ¿ya? Una persona que está jugando con la música, de seguro se le van a acabar los tracks, de seguro no va a elegir mal un track, de seguro que no le va a salir bien. Porque está jugando y no le está poniendo esmero ni, ni esfuerzo a hacer las cosas. Piensan que siempre el éxito viene del esfuerzo de las personas. No se da el éxito a través de la suerte. La suerte solamente te puede dar eh, cosas momentáneas. El éxito es perdurable en tiempo. Nosotros lo, podemos, hemos, lo hemos podido vivir en conjunto con todos nuestros alumnos quienes se han esforzado por estar presentes en toda la escena a nivel mundial. Eh, en ese sentido, tanto de, de la eficiencia y la calidad, podemos entender que se logra a través de las competencias adecuadas al nivel de los eventos, o si no son eventos, tanto físicos, pueden ser también eventos virtuales que uno puede crear y transmitirse, etcétera eh, en los cuales se encuentra incerto donde se quiere llegar. Si ustedes al día de hoy se quieren meter dentro de un ámbito profesional, tienen que estar pensando que cualquier evento donde hayan pe personas que tienen entendimiento de lo que se está haciendo, es a ellos a donde nosotros tenemos que enfocarnos. Porque son ellos quienes saben de, de música, son ellos quienes saben de buenas transiciones, de buenas mezclas quienes saben conformar un set eventualmente, eh, más de algún DJ está en algún evento viendo a otro DJ, y son esos DJ los que finalmente terminan eh, compartiendo con el público, porque están en la pista de baile, y opinando de lo que se está desarrollando. Cuando no es eh, de forma física y es de forma virtual, son las personas que opinan, que pueden opinar tanto de forma positiva como negativa. Entonces... Si uno tiene esas competencias, ser competente significa tener la capacidad de poder hacer las cosas más que estar compitiendo con el otro, uno debe dedicarse a lo propio y no a lo ajeno, eh, de poder llegar y establecerse dentro de un escenario de buenas perspectivas. Una capacitación constante en el ámbito musical, técnico y performativo es necesario. ¿Por qué? Porque todo va cambiando y todo va evolucionando. Lo que uno está haciendo hoy es muy distinto a lo que hicimos tal vez en esta misma academia la semana pasada porque vamos también cambiando las cosas y vamos evolucionando con el tiempo. Y es el mismo énfasis que nosotros les damos a nuestros alumnos Si la persona se queda detenida, su proyecto ya se ve eh, parado de alguna manera y de seguro su curva va a ir eh, decreciendo. Decreciendo en avance, decreciendo en calidad, decreciendo en todo tipo de ámbito. Y ahí hay que tra tratar de, de, de proveerse de las cosas necesarias. O sea, cuando hablamos del término musicales, de tener una cantidad de música suficiente, reconocerla, conocerla y desde ahí poder seleccionarla y aplicarla. A nivel técnico, tener las competencias necesarias para poder trabajar con diferentes maquinarias, pero también tener por lo menos algún tipo de controlador o software que te pueda ayudar a poder mantenerte en función de la música. Y el tema del, perf del performance, estarte propiciando también eh, este, y establecer también instancias en las cuales tú puedas mostrar tu arte, mostrar lo que tú eres... No tanto desde, desde el ego de que alguien me va a ver, sino que de lo que tú sientes. Ahí ya se cumple esta faceta del DJ y todo este arte de la musicalización. Ahora, ser rigurosos de forma absoluta en el ejercicio, todas las acciones que se desarrollan, es algo necesario. O sea, una persona que no es rigurosa va a pasar por alto la buena selección musical. Una persona no rigurosa va a pasar por alto el hacer bien las cosas y practicar hasta que no te sale mal. No hasta que te sale bien la primera y uno dice ya estoy listo, sino que hasta que no te sale mal. Y así también el ámbito de, de ser riguroso, de, de que si tomamos un compromiso, comprometernos al máximo para poder lograr alcances que sean medibles y que uno también se sienta satisfecho con eso. Por ahí vamos con, el, con este entendimiento de, esto, de estas acciones. Ahora, en el marco global del trabajo del DJ, eh, también tenemos que entender que hay otros factores que van influyendo... Eh, de forma amplia y, y que son necesarios también de ir abordando o sea, una persona que está esperando que la música lo saque de su contexto personal lo puede lograr sí, completamente siempre y cuando se involucre bien con ese ámbito por eso esta imagen como de Music On y World Off es necesaria también de entender o sea, uno puede sumergirse en la música y que sea toda tu, tu vida a través de la misma Ahora, para llegar a eso hay que ser responsable, porque tampoco queremos personas que han sido, no sé, un poco apresuradas en tomar las decisiones y que finalmente están perjudicando también su avance. No, acá hay que ser responsable y hay que tomar decisiones. Creo que los momentos que estamos viviendo hoy son momentos igual de bastantes cambios. Muchas personas se han acercado a nosotros que están como viendo la, eh, eh, la forma de involucrarse con la música porque antes no, tal vez no lo habían considerado o no lo habían podido visionar. El día de hoy eh, estamos tomando participación con muchos proyectos de muchas personas que están queriendo que la música sea su vida. ¿Lo puede ser? Sí, perfectamente. Ahora, ¿cómo lo hacemos? De una manera que sea responsable. Así que por ahí vamos trabajando y abordando cada una de las asesorías que nosotros hacemos y también esta estas instancias nos ayudan a acercarnos a las personas y saber bien cuáles son sus necesidades. En este ámbito entonces... La aptitud de los DJs profesionales se re, que se requieren es una preparación adecuada en tiempo y forma. ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos a buscar música? No sé si ustedes se lo han preguntado. O sea, si dedicamos, no sé, media hora a la semana, puede ser muy poco. Eh, si dedicamos, no sé, más tiempo solamente en escuchar y estamos repitiendo los temas constantemente, eso no es un tiempo valioso para encontrar la música. ¿Por qué? Porque el DJ necesita... Tiempo de dedicación de poder encontrar nuevos sonidos de forma constante. Y la forma de hacerlo es dedicarse un tiempo no tan acotado, sino que medianamente amplio. Hablamos de al menos unas 4 o 5 horas semanales que lo puedes subdividir en una hora por día para meterte a algún tipo de portal en donde tú puedas ir encontrando la música que más te acomoda. Hay muchas personas que tienen ese, ese tipo de, de, de problemática. ¿De dónde saco nueva música? ¿Quién me la puede entregar? ¿Quién me puede hacer una lista que sea adecuada para mí? Solamente tú. O sea, la persona que está detrás del ejercicio de esa acción es quien va a poder encontrar su música porque es un sentimiento que está detrás. Cómo tú te sientes es algo que puede ser muy distinto a lo que yo pueda sentir con esa misma música o lo que pueda sentir cualquier otra persona con esa misma música. Nosotros como academia no nos dedicamos a armar el set del alumno. Al contrario, nos dedicamos a que la persona... Cada vez que está enfocándose a buscar nueva música, pueda tener la posibilidad de, de, de encontrar su beta musical. Y su beta musical de, radica en encontrar la fórmula específica de encontrar los sonidos particulares que te interesan de diferentes artistas, de diferentes compañías discográficas, de, en diferentes portales. Si la persona logra hacer eso, bueno, va a estar invirtiendo tiempo y las formas nosotros siempre la vamos refiriendo. Esta clase no, se, no se, o esta clínica en sí no se enfoca en cómo vamos a hacer eso en particular. Vamos a hablar de, de un término más genérico de cómo yo voy, me voy a armar cuando ya tengo la música. Eh, la ejecución específica que nosotros tenemos que hacer como una aptitud también de los DJ profesionales es tomar esa música y darle profundidad también al entendimiento que hay detrás. Puede ser que un sonido me haya atraído y que pueda haber recopilado decenas de tracks, pero si yo no me meto a hacer una apreciación activa, una, eh, una escucha activa, eh, una apreciación musical profunda, etc., eh, es posible que todo lo que yo contenga, todo lo que yo tenga guardado, ni siquiera lo pueda reconocer. Y para eso también hay que profundizar bastante en lo que es teoría musical enfocada hacia los DJs, no es la misma teoría musical de un músico, es una adaptación directa y concreta hacia lo que el DJ debe saber hacer con su música. Y el desarrollo del rol específico. Somos DJs, somos las personas más importantes de lo que puede haber en cualquier tipo de ámbito de eventos, tanto físicos como virtuales, y de ahí uno tiene que tomar eh, las riendas del asunto. Eh, dándole ese contexto, ahora nos vamos a ir a ver un análisis un poco del mercado, porque es también importante saberlo. Una vez se, pre se preocupa de querer tener un buen set, pero un buen set para qué tipo de mercado. No sé si se han preguntado al día de hoy, ¿cuál es mi mercado actual y futuro donde yo quiero llegar? A ver si ustedes me pueden dar ahí por, por el chat, ¿cuáles son los escenarios que a ustedes les interesa el día de mañana estar presentes? Y vamos a, a poder darle algunas respuestas y volver a directrices de cómo poder lograrlo también. Vamos a ver si nos van ustedes dando eh, opinión de cuáles serían los escenarios que a ustedes les interesan en el futuro. Ahí tenemos a Ignis Bergain, perfecto, en Alemania, eh, Fernanda Ramos, no dice jajaja, no lo conozco ese, eh, Alejandro Eyal, paluza eh, Watergate, perfecto, Tumorland, High Visa, los clubes de visa en general, Digital, perfecto, eh, y por ahora, bueno, en Stream, exactamente, eh, Dream Beach, también otra persona que nos comenta ahí, y cuando, cuando pase esto, hay muchos escenarios que de igual manera tal vez van a ser el doble que antes. Esperemos que sea así, puede ser, que todos los escenarios físicos se vuelvan a reactivar, ojalá en una medida menor, porque también así poder disfrutar de los mismos espacios con menos cantidad de personas sería sumamente agradable, más que estén eh, llenos de gente, porque no es tan agradable para una persona que le gusta la música. Ustedes ya lo pueden, creo que lo han podido vivir, lo han podido sentir de esa forma. Y a esos escenarios, que eventualmente se van a reactivar, eh, hay un montón de escenarios virtuales que cada uno puede tener su propio escenario. O sea, hoy en día, a través de, la, de los streaming, existen tantos escenarios como DJ que hay en el mundo, se pudiese decir. Y cada uno pudiese tener su propio escenario. Ahora, ¿cómo nosotros nos enfocamos a poder cubrir bien las necesidades de cada escenario? Eh, va a irse basando en que el mercado, como ha ido cambiando, ha ido necesitando otro tipo de directrices. Si hoy en día ustedes salen con un set de música, no sé, tecno, profunda o muy underground a un horario de semana, que puede ser entre las 7 y las 9 de, la de la noche, puede ser que quedemos un poco desencajados de la situación actual, sobre todo en, en el país. Y hablamos específicamente de Santiago y tal vez algunas regiones o ciudades que están también en una situación que no es la apropiada para ese tipo de música. Porque ese tipo de música es para otro tipo de, de, de, de contexto, otro tipo de plataforma, otro tipo de escenarios. Eh, pero así también nosotros si tenemos ese entendimiento y sabemos que el mercado ha ido cambiando, un mercado que, que al día de hoy, después de muchas semanas en, en este tipo de, de, de situación, ha querido tener no sé, más tranquilidad en su vida, ha tomado tal vez más profundidad en el arte, ha tenido que meterse de lleno a, a apreciar otras cosas, ¿qué va a querer? ¿Va a querer un set de música tecno underground muy profundo, muy eh, denso? No sé qué opinan ustedes, a ver si me dicen sí o no. Veamos ahí el chat, que es lo que dice, y aprovecho de leer acá un par de cosas más que, que no me están refiriendo. Hay una persona que dice de Lab, de Team, de Mixmac. De la es una situación particular. De ahí les voy a comentar un poquito de eso. Eh, Felipe Contreras duda que eso vaya a funcionar. Perfecto, estamos de acuerdo con Felipe. El resto de las personas que estamos acá: Nicolás, Andrés, Pablo, Egon, Javier, Mariano, Germán, Fernanda. ¿Qué dicen ustedes? A ver si, si nos van dando una referencia, si están de acuerdo con que eso funcionaría bien 7 a 9 p.m. día de semana. Música tecno oscura. ¿Densa? ¿Sí o no? María José dice que no cree. Germán Río no cree. Poco probable. Si ustedes se dan cuenta, la cantidad de personas que están transmitiendo a nivel mundial son bastantes. Y si ya van viendo cómo ese mercado se está abriendo puertas, van también dándose cuenta de que la música que están transmitiendo esas personas no tiene esa condición. Tiene una condición totalmente distinta. O sea, tiene una condición en la cual esas personas... También entienden el, el contexto que está sucediendo y tratan de encajar con algo que ni siquiera pueden ver. Ahora, ¿cuándo pueden saber que están encajando bien? Cuando tienen buena cantidad de, de gente viendo, buenos viewers, se puede decir, de forma permanente y que no se están saliendo cada vez que hay un, un track nuevo. ¿vale? Eso eh, necesariamente es un, un indicador. Que a veces no es tan amplio, porque dependiendo de la red que tenga la persona, va a ser mayor o menor, pero se puede sacar ciertos porcentajes. O sea, si tú tienes un 1% de tus seguidores que te están viendo, ya es tremendo. ¿ya? Eh, si tienes un 10%, es genial, o sea, ya es demasiado. No esperes que el 100% de tus seguidores de Instagram o de alguna plataforma virtual te estén viendo de forma permanente. Eh, hay una persona que gustaría tener una residencia y partir como warm Muy buena opción. Ahí vamos a hablar sobre eso porque es algo necesario de entender. Los warm-ups, si ustedes lo, se dan como lo que significa la palabra, que es como la sala de la caldera, no más que la caldera, es como más de boiler room, como el del, de la parte del telonero, quien está como armando el lugar, que está como calentando el espacio para que las personas estén como eh, agradadas, son las personas más importantes hoy en día. Porque es hasta ahí hasta donde uno puede llegar con la música que está expresando a través de las redes. A un set de warm-up donde uno está tratando de conquistar a alguien, tratando de que esa persona se una tal vez a lo que estamos eh, teniendo de música y que ojalá podamos encontrar alguna línea de trabajo que, que, que sea adecuada y apropiada. Por ahí vamos. Ya Podemos seguir haciendo análisis del mercado, sí. Puede ser bien fatalista o bien optimista. Creo que al día de hoy todavía tenemos que ver cómo se va eh, eh, ampliando todo esto. Tuve justo hoy en día en conversaciones con una persona de Ableton, que es una de las marcas que nosotros representamos acá en el país, que vive en Barcelona, y claro, me comentaba que allá en Barcelona ya hasta las cosas están como un poquito más calmadas. Todavía no se está eh, totalmente destrabando esto que está pasando, pero de alguna manera se ven algunas perspectivas de que todo vaya a estar funcionando mejor en el futuro. Eh, eso como análisis de, de la situación actual, que es algo que nosotros hacemos también con nuestros alumnos, clase a clase prácticamente, porque todo va cambiando y todo va evolucionando. Ahora, importante, si nosotros queremos hacer un, un DJ set, ¿dónde tenemos que poner la atención entonces? A los tipos de escenarios y también a los moods, que serían el, como el tipo de humor que está detrás de ese escenario, detrás de esas personas, detrás de lo que nosotros vamos a hacer... Y cómo tratar de conectar con ellos. Entonces, acá podemos hablar que hay diferentes tipos de escenarios. Voy a volver a compartir acá mi pantalla. que Ustedes también lo puedan ver ahí. Grande. Eh, Existen escenarios de tipo privado y escenarios de tipo público. Los tipos públicos están out. No hay ningún tipo de escenario público. Y si hacen algo público, capaz que se los lleven detenido como se han llegado detenidos a varios personajes que han estado... Y, eh, tratando de hacer cosas eh, con, con otras personas y eso no se puede hacer entonces si nos enfocamos al día de hoy a los escenarios privados que casa, cumpleaños propio o de personas cercanas aniversarios varios y cualquier celebración que a ustedes se les ocurra genial porque desde ahí es como lo, lo, lo, lo propio y también lo, lo más cercano y lo, más, o sea, lo que más te va a resonar hoy en día ahora este tipo de escenarios que son los escenarios privados eh, tienen también un desarrollo distinto a los escenarios públicos, porque el escenario público tú no conoces a las personas que están detrás, son personas que son bien ajenas, son personas que tal vez tú tienes que encantarlo desde una perspectiva más popular, en cambio con lo otro tú sabes perfectamente a quién estás llegando. O sea, si estás llegando a alguien que, que tú conoces, eh, esa persona que ya tú tienes un reconocimiento de su, de, de su gusto, de su actuar, de sus principios, etc., vas a saber con qué música lo vas a poder encantar. Eh, cuando ya nos pasamos a lo que son los estados de humor, las personas no quieren mood que sean negativos. Si ves la columna del lado derecho, no quieren sentirse enojada, ni irritada, ni apática, ni mala, ni, ni maniática, ni deprimida, ni melancólica, ni indiferente, menos quieren sentirse irritada, ni pesimista, ni rechazada. Inquietas pueden estar, pero no quieren estar en esa situación. Tristes tampoco quieren sentirse, ni estresados, ni sentirse de forma extraña. Al contrario, las personas al día de hoy están buscando sensaciones más positivas, resonar frente a un humor positivo. Y el poder entregar algo que sea divertido, que sea más feliz, más calmado, más alegre, más estático, más enérgico, más emocionado, que sea medio coqueto también. O sea, El DJ siempre está como coqueteando con el público para mantener la atención. Eh, medio mareado en el sentido de sentirse como a mí, así medio medio cómodo eh, contento amoroso meloso optimista pacífico y simpático sería algo que nosotros les pudiésemos recomendar porque desde ahí si ustedes piensan tengo una cantidad de música que no responde a ningún tipo de humor positivo o sea la puedo usar o no la puedo usar qué pasa si me enfoco solamente en esa música que tengo y no sigo buscando no me sigo invirtiendo tiempo en, a, en hacer todo el trabajo Voy a terminar frustrando las oportunidades que se están brindando hoy de poder salir tal vez con algo que me pueda ayudar a posicionarme a través de las redes donde está la máxima atención. O sea, las personas hoy en día no están pensando en ir a un evento, están pensando en poder encontrarse con alguien que les pueda transmitir algún tipo de sensación positiva y que con esa sensación se puedan quedar tal vez el resto de la semana o pasar el fin de semana eh, de forma tranquila sin molestar a otras personas. El definirse un humor dentro de las vías también es algo esencial, o sea, uno se levanta en la mañana de cierta forma y tal vez la música que escucha a las primeras horas de la mañana define el humor que vas a tener todo el día. Si estás escuchando una música densa, vas a estar denso todo el día. Si estás escuchando una música más liviana, vas a estar eh, en, en tu gozo, vas a estar como disfrutando del día independiente lo que estés viviendo. Y, es la, y la música tiene ese, ese efecto y es lo más importante que la música te puede transmitir. Ahora, mantenerte durante el día como ejercicio. Escuché un track a, en la mañana temprano, escuché un track a mediodía, uno al almuerzo, uno antes de la 11, uno a la once, eh, después de la 11 antes de la cena y en la cena y después cuando me fui a acostar. Si hay coherencia entre, entre todos esos tracks que ustedes eligieron para su día, ya tienen una buena forma de selección de música. Pero si encuentran que lo que escucharon en la mañana es muy distinto a lo que escucharon después y terminaron la noche de una forma diferente en sentir, ya tienen que preocuparse un poco. O sea, no están pudiendo elegir bien la música. La música, en algunos parámetros que nosotros dimos, tiene directa relación con el, los estados de humor. Por ejemplo, una música... De alto tempo, estamos hablando de tempo BPMs, o sea que tiene una, un BPM rápido, de sobre 126 BPMs por, por minuto. ¿A qué columna estaría enfocada? A ver si ustedes me, me pueden responder. Lado izquierdo o derecho, positivo o negativo. Veamos ahí si me responde por el mismo chat. Positivo nos dice Fernanda. Excelente. ¿Más? Más positivo, positivo, el corazón lata 128. ¿ya? Y el 128 está enfocado también a ciertas cosas que van un poquito más allá de, de este humor positivo, porque están de igual manera relacionadas mucho al EDM. El EDM igual te genera eh, ciertos estados que no son eh, tan positivos también, porque te genera estados de euforia extrema y después te hace decaer demasiado pero te mantiene a un, a un ritmo de o de, de BPMs que finalmente te mantiene siempre enérgico, pero terminas cansado, ¿ya? por eso te da como el EDM un minuto arriba, un minuto abajo, un minuto arriba, un minuto abajo, un minuto de, de, de, de, de actividad, un minuto de descanso, pero no estás a 128 todo el tiempo, estás descansando entre medio y ahí, y ahí se compensa un poco lo que el, el EDM que está a esa sigla de 128 te puede entregar. Eh, por eso el EDM está como entre medio de ambos. ¿ya? Podríamos decir que hasta el 128 se pudiese mantener bien positivo, siempre y cuando te, tengas tu momento de descanso. Si no, el cansarte también no es positivo. O sea, ir a un festival y terminar en la mitad del festival, eh, no sé, en el pasto, sentado, porque no puedes seguir bailando, no tiene nada de positivo. Ahora, sobre ese, ese BPM, o sea, uno dice sobre 20, 126, 128, se vienen todas estas otras cosas. ¿Ya? es algo muy acelerado que te puede irritar inclusive, te puede hacer in ser indiferente porque estás a una dinámica en la cual nadie te puede, se puede co compatibilizar contigo, o sea, estás viendo a una velocidad demasiado a prisa ¿ya? Eh, personas medias maniáticas también les gustan esas cosas como bien rápidas bien, inclusive ya si nos vamos al término de los sonidos, bien estridentes ahí cuando hablamos de, de cosas más estridentes, hablamos de alturas, que también refieren a los sonidos, que son mucho más altas y mucho más eh, agudas. No son tan envolventes y de igual manera te van generando un, un cansancio. ¿ya? Eh, ¿Qué otras cosas pudiésemos hablar? Ahí podemos de, referir que a, lo, a las tonalidades que son más graves, siempre van a ser entre un tono positivo y también pudiesen ser más negativas. ¿ya? Si son demasiado altas o si son demasiado bajas. Por eso las tonalidades, eh, no sé, más medias tal vez, entre fa, por ejemplo, pudiesen ser algo mucho más agradable al oído. ¿ya? Y ahí tenemos mucha música house que se maneja en ese tipo de, de, de notas musicales. ¿ya? Eh, cuando hablamos de los ritmos también, o sea, un ritmo que es eh, bien marcado, con un buen groove, sería algo mucho más positivo. ...a un ritmo más quebrado y más intenso y más variante, que pudiese ser más negativo. Entonces, todo lo que nosotros estamos dándole a ustedes a entender es que... ...si queremos preparar un buen DJ set, tenemos que averiguar qué música tenemos... ...cómo resonamos con esa música y cuáles son las características que están detrás de esa música. No solamente escuchar la música, sino que es analizarla completamente. Ahora, si queremos ir hacia el mundo positivo y dejarlo negativo... Pensemos cómo nos sentimos cuando escuchamos esa música. Y ahí el efecto psicoanímico que la música trae, y los estados de, de humor, las emociones, o inclusive los sentimientos, los que más vamos a recordar. Si queremos mantener un set siempre eh, en, en una misma um, lógica o en un mismo nivel, en una misma línea, termina siendo lo más difícil. ¿ya? Quiere decir que las personas que al día de hoy están considerando hacer un set que sea del mejor nivel, debiesen poder hacer una selección musical de al menos una hora, que estamos hablando eh, en duraciones, eh, sigamos con la que sigue acá, que son la duración de los sets, que pueden ser de 60 minutos, 90 minutos o hasta 120 minutos, eh, un set en particular, eh, esa duración conlleva que la persona a lo menos debe tener entre 16 a 20 tracks para completar una hora. Una hora y media, 90 minutos, a lo menos 30 tracks. Y dos horas, a lo menos 40 tracks. Seleccionar entre, entre 20 a 40 tracks, que entre cada uno de ellos no haya mucha variación, se hace difícil. No es fácil encontrar una línea delgada de, de compatibilidad entre esos tracks. Pero si vamos refiriendo a lo que estábamos hablando, que si para mantenernos en humor positivo tengo que acotar el rango de tempo, de BPMs, tengo que manejarme con ritmos que sean similares para que sean compatibles, tengo que trabajar en alturas que sean armónicas para que también sean compatibles. Hay un punto. El ritmo y la altura tienen que ser armónicos. ¿Por qué? Porque la armonía es orden. Si hay orden entre los ritmos que estoy eligiendo... Y si hay orden entre las alturas que estoy eligiendo, voy a poder trabajar un set armónico. Y no armónico solamente eligiendo la misma nota. O trabajando con el mixing key que me da una, una variante que sería como un código y voy copiando el código. Sino que ser armónico también en el sentir detrás del track. Yo puedes elegir un track del, de la misma nota, pero de diferente estilo, y el mixing key me va a decir que son armónicos entre sí. Pero no necesariamente el estilo que está detrás o los timbres de los, de los sonidos, o inclusive lo que es el efecto psiconímico puede ser compatible. Eh, en ese sentido, si, si seguimos profundizando, la selección musical es clave, y tenemos que tomar todos los ámbitos que cada track por separado contienen para saber cómo se unen. Voy a irme a la herramienta que trabajamos nosotros, eh, que es el C-Recordbox, yo les voy a compartir acá, esta aplicación, que es la con la cual nosotros basamos toda nuestra enseñanza también dentro de la academia. ¿Basamos la enseñanza en Recordbox o que es una herramienta? Ahora, cómo usamos la herramienta dentro de la academia es muy distinto a cómo la usa una persona que, que no ha pasado por nuestra academia. Eh, no quiere decir que, que eso sea un secreto, sino que es al contrario, es un desarrollo. Y el, desa el desarrollo que nosotros hacemos dentro de esta herramienta tiene que ver mucho con, con un sentir, o sea, cómo yo puedo usar la tecnología para que me brinde las posibilidades de tener una, una, una comprensión completa de mis tracks y que ojalá eso me quede en mí. Porque si mi herramienta me está imposibilitando de tocar esos tracks sin la dependencia de la misma, es una mala herramienta. Ya, ahí hablamos de muchos sistemas que existen de sync, muchos sistemas de ver los BPM, etcétera Que al final y al cabo lo único que hacen es... es eh, ...complicar más a la persona. La complican porque no, la, esa persona no se puede desarrollar y no, nunca logra una profundidad. yo acá tengo entonces eh, mi Recordbox, que es una versión eh, que ustedes pueden descargar de forma gratuita desde la página de Pioneer. Nosotros somos academia oficial de Pioneer, trabajamos con Pioneer desde el año 99, más de 20 años trabajando con la misma tecnología... Y hemos tenido la suerte también de, de como ser a oficial, que nos han visitado los ingenieros de la marca. Eh, hemos tenido reuniones también con ellos y también hemos podido tener un muy buen feedback respecto de lo que es el trabajar con la música y también de ir viendo hacia dónde se perfila esta, esta, esta compañía. Que es una compañía japonesa, de las más importantes que existen en el mundo y que también... Así como es una compañía japonesa, siempre va trabajando en función de poder mejorar las cosas a como dé lugar. O sea, si algo lo pueden mejorar, son ellos porque están siempre detrás de, de, de ir superando sus primos límites. Eh, acá tengo entonces el record box. Yo lo voy a tirar hacia una de las pantallas que tenemos acá. Un segundo... Y lo, van a poder, lo vamos a poder ver todo en conjunto. Yo acá tengo básicamente una cantidad de tracks. Que no es tan amplia que tal vez como ustedes pensarían. No sé si ustedes tienen demasiado, demasiados tracks. Que a veces es un problema. Yo acá tengo una colección de 466 pistas. Que serían tracks. Y esta es la vista que yo tengo del Rekordbox. Estos primeros sonidos son cosas que vienen por defecto con el record box Y después viene mi colección de tracks. Ahora. Si ustedes se van fijando, el Box básicamente es una herramienta de administración y gestión de la música. Pero no solamente es eso, porque acá yo también puedo analizar la música. Eh, uno diría, oye, acá puedo administrar y gestionar la música. Pero claro, una administración sería como administración de recursos. Pongo estas cositas en una cajita, las gestiono por acá, la puedo llevar hacia un, hacia un dispositivo externo, me la puedo llevar en el bolsillo en un pendrive y puedo llegar a tocar. Listo, se acaba. No, no solamente eso. O sea, cuando se brindó esta herramienta de Recordbox para todos los DJs, se permitió que las personas pudiesen eh, profundizar tan, también en lo que el sonido es. Yo al momento de cargar un track, acá, voy a elegir cualquiera, este mismo que está aquí. Eh, si ustedes ven, ya pueden visualizar lo que es la forma de onda del sonido que está detrás de este track. O sea, cabe decir que si yo quiero, desde aquí... Eh, enfocarme en la estructura de este track, pudiese visualizarla directamente y reconocer cada uno de sus puntos para poder trabajar con esa estructura como yo quiera. Vamos a darle play a este mismo track. Eh, voy a hacer un cambio acá en la tarjeta de sonido porque debe estar saliendo por otra. Está saliendo inclusive por el mismo mezclador que tengo yo acá dispuesto. Y voy a usar la misma tarjeta del computador. Para que ustedes también vean que no necesito tener una tarjeta de sonido, puedo usar la tarjeta, o sea, la salida del computador. Eh, este track en particular, para mí, es un track bien, bien especial, porque tiene muchos cambios. Y tiene tantos cambios que, tal vez, no siquiera se pueden visualizar en el mismo waveform. ¿Ya? Parte de una forma, en la cual yo voy reconociendo esos sonidos. Luego sigue avanzando. Están incorporando ciertos detallitos. Ya de acá hay un cambio mayor. Ya pasa a una parte de la estructura del track, que sería más el cuerpo que el intro. Sigue avanzando. Acá hay como un pequeño quiebre. Llega a una parte baja. Y sigue su avance. ¿Ya? El estilo de este track, para quienes se preguntan, Tal vez puede ser definido de la siguiente forma, es, menos, es, es un poquito como medio dark side minimal techno, para que lo entiendan es oscuro, es medio psicodélico, eh, es minimal también porque tiene poca, pocos sonidos y a la vez es techno porque tiene una velocidad y tiene una, una, una intensidad importante, no es trans. ¿Ya? que también pudiese referirse a eso. Comparte ciertas, eh, ciertos marcos como similares, pero no llega a ser eso. Y acá tiene su H. Y vuelve a, arriba. ¿Ya? Si uno tiene un track que le, que le gusta, que le encanta, que de alguna forma lo ha trabajado y que siempre... Eh, lo está tocando en diferentes lugares, voy acá a cargar otro, eh, uno ya la estructura del mismo track la reconoce completamente. O sea, sabe cuando se vienen los cambios inmediatamente. Y en el momento que uno ya está reconociendo la estructura de un track, sabe también qué track pudiese ser compatible, porque ya uno está imaginando cuáles son aquellos tracks que pueden ser eh, muy similares en estructura, muy similares en sonido, muy similares en ritmo, muy similares también en tempo, porque uno está asimilando el track que está de base. Entonces, por ejemplo, uno pudiese decir, ¿cuál es tu mejor set? ¿Es el set que has preparado toda la vida o es el set que te fluye y que tú vas combinando en el momento que, que está sucediendo? Tal vez ese puede ser tu mejor set, no necesariamente que estás preparando hoy. Porque por eso cuando uno dice, Oye, la preparación de un DJ set, ¿cómo lo voy a preparar? Hay muchas problemáticas detrás de la preparación, pero si nosotros tenemos solucionadas las problemáticas de la cantidad de música que vamos a utilizar, que conocemos bien la música que tenemos y que desde ahí yo voy eh, eh, estableciendo cuál es el orden que voy a, a, a plasmar y lo voy ejecutando a la medida de lo posible de una forma coherente y también de forma elevada para también sentirme conectado con esa música que estoy disponiendo, tal vez esa es la mejor forma. Ahora... Cuando una persona prepara un set, va encontrando otros detallitos que a veces en la, en la improvisación no los va a poder encontrar. ¿Y cuáles son esos detalles? Y que podemos también trabajar con este mismo tipo de plataforma. ¿Cómo se combinan ambas pistas? Que sería el punto más clave de la preparación de un set. Porque yo no preparo el set para que las temas sean unitarios, sino que preparo el set para que el, en el global el todo sea uno. O sea, si tengo una cantidad de tracks... Importante, como la que ustedes ven acá en este record box que les estaba mostrando, que son bastantes tracks, o sea, no son pocos. Estamos hablando que en un set, ¿cuánto, ¿cuántos tracks habíamos dicho? Entre 20 para una hora, 30 para una hora y media, 40 para dos horas. ¿Los voy a tocar todos? Tal vez sí, tal vez no. Va a depender de la estructura de mezcla que yo haga. Y esa estructura de mezcla que yo voy a hacer va a responder a cómo yo voy a manejar los recursos. Si voy a manejar los recursos de buena forma... Tal vez voy a dejar que el recurso se despliegue de forma más amplia y más completa. Porque no tengo la necesidad de cortarlo en la mitad. ¿Cuándo tengo la necesidad de cortarlo en la mitad de un track? Cuando ese track no me funciona. Cuando ese track tal vez difiere de lo que yo estoy queriendo plasmar. Entonces ahí viene el DJ que no, tiene, no está muy preparado. Con su set se da cuenta que tocó un track que no tiene nada que ver con las cosas y trata de cambiarlo de forma apresurada. Son los principales detalles que uno ve cuando está escuchando un DJ. Si está bien preparado y tiene bien claro lo que está haciendo, su selección musical es impecable. Y previamente ya la ha podido eh, probar en una plataforma como Recordbox que te va a permitir directamente como generar esa prueba. ¿Cómo generamos la prueba? Si tenemos solamente el software. Ahora voy a ir a ese detalle, porque esta plataforma de gestión y administración también me permite hacer ciertas mezclas directamente en el mismo software porque tiene también la posibilidad de desplegar un doble um, player, es la función de, de export, que es la que estoy usando yo, que es la, versión, la, la función más simple del mismo Recordbox y la versión 6, inclusive incorporó la versión performance, que me va a entregar también la posibilidad de poder mezclar la música eh, directamente en el mismo Recordbox Voy a compartirles de nuevo entonces... La pantalla para que ustedes puedan ver eso. Acá vamos entonces con el mismo record box y fíjense acá. En el costado izquierdo superior tenemos un player que yo puedo también ponerlo como dos players. Entonces acá yo puedo tomar, voy a tomar dos sonidos, no dos tracks, solamente como ejemplo. Sonido 1 con sonido 2. ¿Cómo se combinan ambos? ¿Suenan bien ambos o suenan mal? ¿Lo puedo probar en el record box? sí despliego el sonido 1. Nuevamente va a tener que cambiar la tarjeta de audio, porque por defecto, como está conectado el mezclador, la toma como, como principal. Eh, voy de nuevo acá. Si tengo un sonido 1, lo despliego. Y ese sonido tal vez no es compatible con el sonido de abajo, ya lo voy a poder sentir desde el record box No solamente desde otro lado. ¿Ya? Son sonidos. Acá el micro ejemplo para llegar al macro ejemplo. Ahora, si tengo dos tracks que son entre sí bien armoniosos, también lo puedo probar acá. Voy a ir a un set con un par de tracks que usamos harto en clase porque son dos temas que son muchas veces bien complejos y que un pequeño cambio en el orden puede hacer una gran diferencia. Tengo acá un par de tracks. Voy a parar el de abajo. El de se está desplegando. Y acá yo podría probar en qué punto debiese mezclar un track con el otro. Me bueno, voy a ir más adelante. Y voy a lanzar acá. Voy a dejar que se desplieguen ambos tracks. hay parte de una melodía que se está incorporando que es eso, muy tenue cada vez se va haciendo más presente Se va siguiendo la estructura de ambos tracks. Se genera una buena transición solamente usando bien los recursos que tenemos. O sea, en este minuto, esta mezcla que se creó no hice ningún cambio siquiera de volumen ni de tonalidades, no le puse ningún efecto y se produce este, este, esta evolución también en el sonido estamos pasando eh, de, de una nota a otra también que también son armónicas en sí eh, Estaba tra trabajando a través del círculo de quinta para que sean así armónicas hay una persona que también está refiriendo el tema de los puntos de cue si sí, los puntos de cue son esenciales y hay que saber ponerlos bien para poder evaluarlos y desde ahí considerar si un track puede ser bien compatible con el otro el desarrollo de un set puede ser tan profundo como esto, en el cual uno va probando y va buscando el justo acomodo y el, y el lugar perfecto para que eso suceda. O puede ser de otra forma. Puede ser que netamente la persona improvisa. Oye, creo que en este punto este, tra este track puede caer bien. Y puede ser que sea. Puede ser que sea que quede perfecto. Y ahí es cuando uno va entendiendo que una mezcla programada es la esencia de un buen DJ set. O sea, si una persona ha programado una mezcla se ha preocupado de que los elementos calcen bien entre sí, que el paso de un track a otro no haya una diferencia mayor, que se cree una nueva composición de transición entre medio, va a poder lograr esa persona mantenerse con un estado de ánimo acorde entre track y track. ¿ya? Si eso no es así, la persona va a notar la diferencia, va a estar bailando de una forma, no se le va a introducir al track siguiente, va, se va a cambiar el track de uno por el otro, y se va a sentir el quiebre. ¿El quiebre dónde, dónde principalmente se siente? En el cambio de los ritmos. En el cambio de, lo, de las alturas, que serían las notas. ¿Ya? En el cambio también de... Inclusive a veces personas que hacen cambios rápidos y cambian hasta, hasta el tempo. Una persona no puede simular en un beat un cambio de tempo. Tampoco puede asimilar en un beat un cambio de ritmo. Tampoco pudiese asimilar un cambio de estado de ánimo. Y ahí cuando hablamos de, de la duración de los sets, ustedes tienen que pensar también que... Dentro de un set sí pueden haber ciertas variantes, pero no estoy cambiando de estado de ánimo track por track. Dejo a lo menos 15 a 20 minutos que la persona logre meterse en un estado de ánimo. Ya Durante 15 a 20 minutos la tengo en ese estado de ánimo y tal vez tengo 15 a 20 minutos para meterla en otro tipo de estado de ánimo que sea complementario. No para hacer un cambio radical y que esa persona se sienta como frustrada, que ya no entiende qué es lo que está pasando, que no entiende... Cómo, en, qué, en qué evento está, o en qué situación está, o, o qué es lo que está escuchando. Eh, son de las cosas más delicadas de la música, de lo que la música contiene, las cosas donde el DJ tiene que especializarse. Y especializarse conlleva, como hablamos al principio, de esfuerzo. O sea, a nadie le van a regalar las horas de prácticas. Me refiero a que nadie puede decir, no, ¿sabes qué? Pasé de tener cero experiencia a tener una macroexperiencia de un día para otro. Porque eso no se da de esa forma. Aunque tú te pongas de, de cabeza a, a practicar 24 horas al día, vas a terminar cansado y vas a terminar frustrado por no lograr los avances. Ahora, una persona que sí cuadra bien, que sí arma bien buenos sets, que sí puede lograr un buen nivel, ¿le puede enseñar a otra a hacerlo? No necesariamente. Porque una persona tiene que estar capacitada también para transmitir la información. Yo no por ser buen DJ puedo ser un buen docente de DJ. ¿Ya? Y eso quiero que lo entiendan muy bien. Hay personas que al día de hoy eh, consideran ciertas personas como tremendos artistas que pueden hacer muy buenos sets, pero hay artistas que ni siquiera preparan sus sets, o sea que les dan todo hecho y ellos solamente van y ejecutan. O sea, si usted aprendieran, no sé, técnicas de mezcla de algún artista internacional ultra famoso, esa, esa persona no te la podría enseñar, porque ni él siquiera sabe de cómo se aplican esas técnicas, ni el por qué se aplican, ni, ni el cómo se puede hacer una variación a esa técnica. Así que tienen que tener cuidado también con eso, como que recibir consejos, también hay que ser eh, bien responsables de darlo y también hay que ser bien cautos de recibirlo. Porque si uno recibe un consejo que está eh, dentro de un marco de desarrollo muy mínimo, sin la expertise de poder condicionar o o direccionar también lo que es la necesidad de una persona, puede ser que esa persona se vea frustrada dentro del, del avance que quiere. Eh, una persona me preguntaba ahí por el tema de los puntos de Q creo que eso es un poquito más profundo de lo que podemos ver hoy, pero se hace muy necesario reconocer cada etapa del track, cada parte del track. Si ustedes no la reconocen a oído, olvídense de los puntos de Q el punto de Q no te sirve de nada. Porque el punto de Q ni siquiera lo puedo ver en la máquina. Cuando uno se mete a un player como este, voy a cambiar de cámara, y quiero que vean esto otro. Eh, yo acá no tengo posibilidades de saber más allá de, de que el punto rojo se viene en camino. ¿ya? Pero si no me doy cuenta en el detalle mínimo, no voy a saber en qué momento se va a cambiar. Me quiero dar ejemplo a esto. Ya tengo acá el track, voy a sacar la información que está arriba. Fíjense de esto. ¿Cuándo se viene el cambio? ¿Y qué tipo de cambio es? ¿Es un cambio que sube, que baja? ¿Hacia dónde lleva este track? Lo mismo con cualquier track. O sea, si yo puedo tener todo marcado, pero si no sé específicamente cuándo eso va a cambiar... Fíjense acá. O sea, ¿en qué momento va a reventar? Exactamente si ustedes lo pueden sentir. Te puede llegar a sorprender y te va a, a perjudicar en el actuar. Porque yo tal vez en ese punto debiese sacar un efecto, un filtro... Eh, debiese tirar otra encima justo en ese punto, pero si no puedo reconocer el momento exacto que ese punto se va a brindar, sin tener una marca mayor voy a, a ejecutar algo mal y no solamente verlo como lo podemos ver acá, sino que también es sentirlo yo veo esto para reaccionar apretando play de acá, es muy probable que lo apriete de una forma tardía. En cambio, si yo estoy muy claro de cómo viene este track y cómo es su tempo, cómo es su ritmo y cuál es el pequeño detalle que está justo antes, antes de que parta este punto, voy a poder aplicarme con el play de otro track en el momento perfecto. Y eso me va a ayudar también a estructurarme mejor con un, con un set. O sea, la estructura de un set radica en el orden de cómo nosotros hagamos las cosas y el entendimiento de lo que tenemos. Fíjense acá que hay un pequeño sonido justo antes. que este sería este sonido que está acá. ¿Ya? Que sería mi, mi pista para saber cuándo esto va a reventar. Entonces si me voy más atrás... pudiese descubrir dónde va a partir nuevamente el track después de su bache. Las cosas antes no eran así, las cosas antes eran muy, mucho más complejas, o sea, piensen que toda la música que, que uno tenía y disponía era de discos de vinilo, acá tengo alguno que puedo sacar, este de acá, en el cual la, la tornamesa no tenía ni siquiera la posibilidad de marcar nada, o sea, disponía de mi disco de vinilo en mi tornamesa, eh, y acá no tenía ninguna marca entonces si yo quiero gestionar bien mi música y tengo la posibilidad de trabajar con una herramienta como recordbox de buena forma voy a poder tener más dominio inclusive que, cuando, que lo que tenía con un disco de vinilo en un disco de vinilo uno reproducía y si no se acordaba realmente qué es lo que venía estabas fuera entonces, no, no tenías posibilidad siquiera de tener opción de eh, descubrir lo que viene Acá tenemos un ejemplo del disco que a esta hora no funciona, fíjense. Demasiado intenso para esta hora. Tendríamos que elegir otra música que fuese más acorde, y de ahí ya nos pudiésemos ir hacia otros sonidos distintos. A ver si tengo acá... Esto que está acá pudiese ser interesante. Yo tengo un vinilo acá que es, que es de Mono Lake, que lo conseguí en el último viaje que tuve a, a Berlín. Eh, está nuevo, lo vamos a abrir y vamos a ver qué es lo quería. la forma antigua de abrir los discos y vamos a poder escuchar. ...de qué se trata este disco, que pudiese ser mucho más experimental... ...de lo que estábamos escuchando recién, que no va a funcionar para el horario que tenemos. Pero esto otro, puede ser que sin conocerlo, lo único que yo pudiese ver... ...que es una pasta negra, que tiene algunos cambios mínimos... ...ahí me puedo acercar un poco, pero no sé qué tiene dentro... ...un disco nuevo que no conozco. ¿Qué haría yo como coleccionador de disco melómano DJ? Tomarme el tiempo de escuchar el disco ojalá de forma completa, algunas cuantas veces, y ir reconociendo su ritmo, su tempo, su altura, sus sonidos, su timbre, desde ahí ir dirigirme a saber qué es lo que me genera esto con ese ritmo, con ese tempo, con ese sonido, cómo me mueve, porque si de estos movimientos yo no me muevo, no voy a poder sentir nada más. O sea, me voy a quedar estático tratando de sentir una música que necesito moverme. Y creo que acá es como también saber de lo que cada artista, a través de su arte, puede crear. O sea, podemos saltar de un disco al azar a tener una música estridente que no va a funcionar para este horario. O podemos saltar a un disco que me traje de link que nunca había abierto, lo acabo de abrir, y escucharlo con ustedes y sentirme mucho más agradado. Por una sonoridad más experimental, mucho más, más cálida, que me da una sensación más de tranquilidad que de, de euforia, como lo teníamos con el otro disco de vinilo. Pero ahí está también el, el trabajo. O sea, hay personas que coleccionan, coleccionan, o juntan y juntan música, pero nunca terminan de conocer su música. Eh, y... Lo único que están haciendo y perjudicando sería su trabajo futuro como DJs. O sea, si al día de hoy nosotros disponemos, por ejemplo, de tiempo, que es lo más valioso que tenemos en la vida, y lo podemos dedicar con gusto hacia la música, qué mejor que escuchar buena música. O sea, que escuchar esos sonidos que realmente me motivan y tratar de conseguir más temas o más tracks que tengan los mismos sonidos principalmente y que puedan tener la misma emoción dinámica estado de ánimo etcétera desde ahí en la construcción de un, de un dj set se valora si no hay ese trabajo previo ustedes lo van a poder notar en muchos djs en realidad también ayer anteayer me, me da gusto como que, una, que la respuesta a una persona que le di que me preguntaba oye cuándo vas a hacer un, un set como los que están haciendo por todos lados yo le dije, no creo que haga un set en vivo en esta situación, porque todavía no encuentro, no encuentro con la música apropiada, tal vez, para esta situación. Tal vez pudiese ser esto, tal vez, no lo sé. Voy a tratar de, de darle un poquito más de, de, de maduración al concepto que uno quisiera transmitir en un set. Y lo que me refería a él, que, que, que se acordaba mucho de un set que hice para un warm-up de Richie Houghton en La Blondie, en la cual él había disfrutado, parece que bastante, de ese set. Mi respuesta no fue como ni negativa ni positiva, pero no le puedo brindar ese set si no estamos en el contexto de ese tipo de evento. Tal vez, tal vez ese set funcionó muy bien porque era eh, como warm-up para Richie Houghton, Plastic Man, eh, en un contexto de un escenario grande como la Blondie, lleno de gente, o sea, no cabían más personas, y en donde todo se daba para que funcionara bien. Entonces, al final, siempre tu mejor DJ set va a ser el que estás haciendo hoy, en el cual estás enfocando tus energías, siempre y cuando uses bien tus recursos. Así que mi principal consejo para todas las dudas que surgieron es que se preocupen de la música. Sin música no hay nada que hablar. Sin música entendida por usted no hay nada que hacer. Y sin música puesta en marcha y practicada no hay nada que expresar. O sea, ahí tenemos los tres ámbitos de desarrollo. La parte musical, la parte técnica y la parte del performance. Y son los tres puntos de desarrollo, y son los tres pilares que, al igual que este tipo de que tengo acá, se tienen que fortalecer para poder llegar a ser un DJ y, ojalá, propiciar el arte que la musicalización es. Sin eso, ni, eh, no podemos pensar en, en querer hacer algo bien. O sea, una persona en cualquier tipo de ámbito tiene que saber usar sus herramientas, como un pintor lo hace con sus pinceles, con sus trazos, con sus pinturas en su canvas o en su telar o en su, su bastidor, para poder plasmar una buena obra tratando de expresar lo que siente realmente dentro. Si pueden expresar eso, bienvenidos a este mundo. Somos Digischool School y estamos como para poder también guiarlos en este camino. El interés al día de hoy ha ido creciendo de las personas que quieren meterse en la música y que es bueno que lo hagan, pero que también lo, se dediquen a... ¿ya? No es que sea tanto tiempo, o sea, uno dice cinco horas a la semana, bueno, bastante poco buscando música le doy, dedico un par de horas más y voy a poder lograr un buen avance si la persona ya tiene una recopilación previa descartar todo lo que no te gusta también es importante quedarte solamente con lo que te apasiona con lo que realmente es de tu interés porque el resto sobra si surge alguna pregunta ahora que no haya quedado contestada de las que ustedes mandaron eh, dejamos ahí el chat abierto a ver si podemos también referirnos a eso por, en el marco de la clínica, creo que hemos podido contestar varias de las dudas que han tenido ustedes eh, respecto de cómo utilizar la, los mismos recursos. Hay recursos musicales, recursos software que también se brindan, y también recursos que ustedes tienen que disponer. Veamos acá si, eh, si hay alguna pregunta. DJC se puede usar electro, el electro house? Eh, más de evento como festival se refiere como EDM, a ver si le podemos responder bien a Alejandro Evia si Alejandro nos puede referir bien a qué tipo de electro, porque el electro en sí eh, está como un poquito mal denominado como dentro del, del, de, la, de lo que es el estilo de electro, el electroclutch o el electrowave que viene de los años eh, finales de los 90 principios de los 2000 o, es, es distinto ¿Tips para cambios de género? Eh, ¿Algún tip para cambio de género? Siempre que sea bien pausado el cambio. Como hablábamos, si un DJ set de una hora yo lo separo en tres bloques de 20 minutos o en cuatro de 15, ¿cuánto tiempo yo debiese tener para hacer un cambio de género? ¿Y cómo justifico ese cambio de género? Existen disciplinas que son bien brutales, o sea, estas disciplinas como el freestyle que son Tres estilos en 15 minutos, pero son disciplinas que no, no son musicalmente tan llamativas. Son más llamativas de la parte del expertise del experto que está manejando su equipamiento. En este ámbito de los de lo desarrollos de los sets, ustedes no debiesen pasar más allá de, de una tendencia eh, compatible. Me, me explico. Si estamos con Deep House y quiero pasar a Tech House, debiese pasar por algo más del ámbito del House. O del melodic house para llegar al tech house. No debería pasar del deep house al tech house directamente porque me estoy pasando por alto lo que está entre medio. Entonces, la, la, la sensación que ustedes tienen de, de querer avanzar puede ser muy grande, o en el sentido de, de, de querer, como, oye, querer ir más rápido, querer cambiar el estilo, pero tienen que justificarlo bien. Claro, lo que decía Alejandro, desde el Electro House. Claro, el Electro House, eh, para la situación actual, como hablábamos, está como dentro de un marco que se eleva demasiado. El Electro House funciona bien en festivales. No hay clubes de Electro House. No hay tantos eventos de Electro House. No hay eh, streaming de Electro House, fíjense. Lo único que está quedando es lo, la parte más musical de lo que la electrónica es y de lo que es la música en sí. Ya, los estilos que son demasiado mainstream, están quedando un poco fuera, porque claro, tú escuchas una música Electro House a través de una streaming, y no puedes saltar como te gustaría saltar tal vez, estás como fuera de contexto con la música Electro House Una última pregunta aguanta el disco perfecto el disco ahí está llevando la música de los 70, 60 también a, a un revival importante, es muy musical, tiene muchos cambios, es, es bien rica, tiene muy buen, muy, buen, muy buena sonoridad también. Buenísimo. Bueno, creo que vamos cerrando un poco este marco de esta clínica que hemos podido desarrollar. Eh, el desarrollo también de lo que nosotros hacemos como, como DJ set dentro del marco de nuestra academia es bastante más profundo, porque eso lo vamos trabajando desde la primera clase hasta la última clase en los programas de DJ de nivel inicial a profesional. Eh, lo cual lo vamos fortaleciendo con prácticas personalizadas donde hay una persona que se dedica a cada uno de nuestros alumnos. No es que nosotros ha ha hablemos, hablamos de términos generales y no específicos. La parte específica, que es también casi un 50% de, no de nuestro desarrollo, ya eh, de que nuestros cursos son semi personalizados siempre, tiene un gran énfasis también en el desarrollo de la aptitud personal frente a un estilo y cómo lo enfrentamos, cómo nos sentimos. Y ahí nuestros trainers son expertos en poder sacar bien el rollo de cuál es tu sentir y desde ahí poder aplicarse. Eh, tenemos a nuestra eh, persona encargada del área de admisión, que es Dianela con, con Ivania, quienes van a poder resolver cualquier duda respecto a nuestros programas. Tenemos programas activos que lo estamos dando en esta modalidad online, que por lo que ustedes ya han podido ver esta, se despliegan de esta manera porque estamos bien adaptado al, al mundo de las tecnologías desde principios de, lo, de los años 2000, cuando nosotros partimos, y desde ese entonces siempre hemos estado haciendo nuestras clases de manera muy interactiva. Nuestras clases se, va, se valían con un formato de teoría aplicada, tal cual como lo vieron hoy, y también se valían con un formato de práctica eh, personalizada, y a eso se suman las plataformas de de e-learning que estamos sumando para que ustedes tengan guías y cosas al respecto de poder fortalecer también el desarrollo integral de un proyecto. Nos interesan los proyectos, la gente que viene con proyecciones, la gente que quiere plasmar cosas en el futuro. Así que si, si el futuro está con ustedes y, y con nosotros y con la música, qué mejor que unirnos en este andar. Chicos, me despido y los dejo ahí con Dianela, que les va a referir algunas palabras respecto de lo que es este tipo de instancias y las que se vienen en el futuro. Muchas gracias por todo y nos estamos viendo pronto.